Anderson Sherwood fue un escritor estadounidense, maestro de la técnica del relato corto y uno de los primeros en abordar los problemas generados por la industrialización. Describe a medio camino entre el análisis psicológico y el sociológico las frustraciones de los habitantes de una pequeña comunidad rural incapaces de adaptarse a las nuevas formas de vida. Hoy leemos de Anderson Sherwood el cuento La mentira no contada. Cuento al que ya damos comienzo sin más preámbulos y que espero que te guste. La mentira no contada Un cuento de Anderson Sherwood Ray Pearson y Hal Winters Trabajaban como peones en una granja a tres millas al norte de Winnesburg. Los sábados por la tarde iban a pasear en las calles del pueblo con otros campesinos. Rey era un hombre de unos 50 años, callado, un tanto nervioso, de barba oscura y hombros muy redondeados debido al trabajo excesivo y arduo. Su naturaleza contrastaba radicalmente con la de Hal Winters. Ray era muy serio y estaba casado con una mujer bajita de facciones afiladas y voz aguda. Tenían una media docena de hijos perniflacos y vivían en una casa de madera deteriorada junto al arroyo en el extremo posterior de la granja Wills, donde él trabajaba. Al Winters, su compañero de empleo, era un tipo joven. No pertenecía a la familia de Ned Winters, gente muy respetable en Winnesburg, sino que era uno de los tres hijos del anciano Wayne Peter Winters, propietario de un aserradero cerca de Unionville, situado a seis millas de distancia, y a quienes todos en Winnesburg consideraban como un viejo. Reprobó incorregible. Las personas del norte de Ohio, en donde se localiza Winnesburg, siempre recordarán a Wayne Peter por su muerte trágica e insólita. Cierta noche se emborrachó en el pueblo y condujo el coche hacia su casa en Unionville a lo largo de las vías del ferrocarril. Henry Battenburg, el carnicero de ese lugar, lo detuvo a las afueras de Winnesburg y le advirtió que con toda seguridad se toparía con el tren. Pero Wayne Peter le asestó un latigazo y siguió su camino. Cuando el tren chocó con él y lo mató junto con sus dos caballos, un granjero y su mujer que se dirigían a casa por un camino cercano vieron el accidente. Según ellos, el viejo Wayne Peter iba parado sobre el asiento del coche, desvariando y blasfemando contra la locomotora que se abalanzaba sobre él. Además de gritar con deleite cuando sus caballos enloquecidos por los incesantes latigazos se arrojaron a una muerte segura. Los jóvenes como George Villar y Seth Richmond, recordarán vívidamente el incidente porque, si bien toda la población dijo que el viejo se iría derecho al infierno y la comunidad se encontraría mejor sin él, tenían la secreta convicción de que él sabía lo que estaba haciendo y admiraron su tonta valentía. La mayoría de los muchachos atraviesan épocas cuando anhelan morir gloriosamente en vez de limitarse a ser abarroteros y continuar con la monotonía de sus vidas. Pero esta no es la historia de Wayne Peter, ni la de su hijo Hal, que trabajaba en la granja Fields, con Ray Pearson, sino la de Ray. Sin embargo, será necesario hablar un poco del joven Hal, para que usted pueda comprender el espíritu de este suceso. Hal era un malvado. La gente lo decía. Había tres hijos en la familia Winters. John, Hal y Edwards, todos ellos de hombros anchos como el propio Wayne Peters, peleoneros mujeriegos y, en general, malos. Hal era el peor de ellos y siempre estaba planeando alguna fechoría. Una vez, se robó un cargamento de tablas del aserradero de su padre y las vendió en Winnesburg. Con ese dinero se compró un traje de tela corriente y escandalosa. Después se emborrachó y cuando su padre, furioso, llegó al pueblo a buscarlo, se encontraron y se dieron de puñetazos en la calle Maine. Motivo por el cual los arrestaron y encerraron en la cárcel. Al trabajaba en la granja Wills porque había una maestra de escuela que le gustaba. Tenía solo 22 años pero ya se había visto envuelto en dos o tres líos de faldas, como lo llamaban en Winnesburg. Quienes conocían su capricho por la maestra estaban seguros de que terminaría mal solo la va a meter en problemas, ya lo verán», era el rumor que corría. Un día, a fines de octubre, Rey y Hal estaban trabajando en el campo. Desgranaban el maíz y de vez en vez decían algo y se reían. Luego venía el silencio. Rey, que era el más sensible y se preocupaba más por todo, Tenía las manos agrietadas y doloridas. Se las guardó en los bolsillos de su abrigo y miró a lo lejos a través de los campos. Se encontraba triste, distraído, y la belleza del lugar lo conmovía. Si usted hubiera conocido la campiña de Winnesburg en otoño y hubiera visto cómo las colinas bajas están salpicadas de amarillos y rojos, comprendería. Este sentimiento. Empezó a recordar sus tiempos de juventud en casa de su padre después de su época de panadero en Winnesburg y cómo en aquellos días caminaba por los bosques para recoger nueces, cazar conejos o solo vagar y fumar una pipa. Su matrimonio surgió en uno de esos días. Logró convencer a la dependienta de la tienda de su padre para que saliera con él. Cuando algo ocurrió. Rey estaba pensando en esa tarde y en cómo toda su vida se había visto afectada. De pronto se despertó en él un espíritu de protesta. Había olvidado la presencia de Hal y murmuraba cosas. Gaz me hizo trampa. Así fue. «La vida me hizo trampa, y me tomaron el pelo», dijo en voz baja. Como si comprendiera sus pensamientos, Harl Winters habló. «Bueno, ha valido la pena. ¿Qué hay de eso, eh? ¿Qué hay del matrimonio y de todo aquello?» Preguntó y luego se rió. Trató de seguir riéndose, pero él también estaba de un humor impaciente. Empezó a hablar con nerviosismo. —¿Tiene un hombre que hacerlo? —preguntó. —¿Debe permitir que le pongan las riendas y lo lleven por la vida como a un caballo? Hal no esperó la respuesta, sino que se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro entre las pilas de maíz. Se iba alterando más y más. De repente se agachó, cogió una mazorca amarilla y la arrojó a la cerca. —He metido a Neil Gunther en un lío —dijo—. Te lo digo a ti, pero cállate la boca. Ray Pearson se levantó y se le quedó mirando. Era casi unos treinta centímetros más bajo que Hall, y cuando el joven se le acercó y le puso las manos en los hombros parecía un retrato. Permanecieron en el extenso terreno vacío, con las hileras silenciosas de los montones de maíz detrás de ellos, y las colinas rojas y amarillas a la distancia. Y de ser solamente dos trabajadores indiferentes, pasaron a cobrar vida el uno para el otro. Hal lo percibió así, y porque era su modo de ser se rió. «Bueno, viejo», dijo torpemente, «ven y aconsejame. He metido a Nil en un lío. Puede que tú mismo hayas pasado por lo mismo». Sé muy bien lo que según los demás es correcto hacer, pero ¿tú qué dices? ¿Me caso con ella y siento la cabeza? ¿Dejo que me pongan las riendas y que me lleven por ahí como un caballo viejo? Tú me conoces, rey. Nadie puede doblegarme, solo yo puedo hacerlo. ¿Lo hago o le digo a Nil que se vaya al diablo? Anda, dime, sea lo que sea, rey, lo haré. Ray no podía responder. Se libró de las manos de Hal y tomó su camino hacia el granero. Era un hombre sensible y había lágrimas en sus ojos. Sabía que podía decirle una sola cosa a Hal, hijo del viejo Wayne Peters Winter, la única cosa que tanto su propia experiencia como las creencias de las gentes que conocía aceptarían. Pero por nada del mundo podía decir lo que realmente debería. A las cuatro y media de aquella tarde, Ray andaba perdiendo el tiempo en el corral cuando llegó su esposa por la senda del arroyo y lo llamó. Después de la conversación con Hal, prefirió no regresar a los maizales sino trabajar en el guerrero. Ya habían terminado sus labores vespertinas cuando vio que Hal Vestido y listo para una noche de juerga en el pueblo, salía de la granja y se alejaba por la carretera. Mientras tanto, por la vereda que conducía a su casa, él caminaba arrastrando los pies detrás de su mujer, mirando el suelo y reflexionando. No podía entender lo que estaba mal. Cada vez que levantaba la vista y observaba la belleza de la campiña y la tenue luz que entraban deseo de hacer algo que nunca antes se había atrevido a hacer, como gritar, chillar, golpear a su esposa puñetazos o algo igualmente inesperado o aterrador. Siguió el sendero, rascándose la cabeza y tratando de descifrar aquello. Miró fijamente a su mujer por la espalda pero ella parecía estar bien. Lo único que ella deseaba era que él fuera al pueblo a comprar víveres, y tan pronto se lo pidió, empezó a regañar. «Siempre estás perdiendo el tiempo en sandeces», le dijo. «Ahora quiero que te apresures. No hay nada para cenar en la casa y debes ir y volver al pueblo rápidamente». Ray entró en su casa y tomó su abrigo del gancho tras la puerta. Tenía los bolsillos rotos y le brillaba el cuello. Su esposa pasó a la recámara y pronto salió con un trapo sucio en la mano y tres dólares de plata en la otra. En alguna habitación de la casa, un niño lloraba amargamente mientras el perro, que había estado durmiendo junto a la estufa, se levantó y postezó. De nuevo... Su mujer regañó. —Los niños no dejarán de llorar. ¿Por qué siempre estás perdiendo el tiempo? —le preguntó. Bray salió de la casa, saltó a la cerca y se internó en el campo. Apenas empezaba a anochecer y el paisaje era muy bello. Todas las colinas bajas estaban bañadas de color e incluso los pequeños racimos de los arbustos en las esquinas de las cercas radiaban de belleza. Por algún motivo Rey Pearson sentía que el mundo entero cobraba vida del mismo modo que él y Hal habían revivido al estar en los maizales mirándose fijamente a los ojos. La belleza de la campiña a los alrededores de Winnesburg era excesiva para el rey aquel atardecer de otoño. Eso era todo. No podía soportarlo. De repente se olvidó por completo de que era un tranquilo y viejo peón. Aventó el abrigo roto y atravesó corriendo los campos lanzando gritos de protesta en contra de su vida, de toda la vida y de sus horrores. —¡No le prometí nada! —gritó a los espacios vacíos que se abrían ante él. —No le prometí nada a mi mini Hal. Tampoco le prometió nada a Nil. —Sé que no lo hizo. Se fue al bosque con él porque así lo quiso. Ambos desearon lo mismo. ¿Por qué debo pagar? ¿Por qué Hal debe pagar? Porque cualquiera tiene que pagar? «No quiero que Hal se vuelva viejo y se arruine, se lo diré. No permitiré que continúe, lo alcanzaré antes de que llegue al pueblo y se lo diré». Ray corrió torpemente, se tropezó y se cayó. «Debo alcanzar a Hal y decírselo», pensó y, aunque perdía el aliento, siguió corriendo cada vez más deprisa. Recordó cosas que había olvidado durante años, como la época en que se casó y planeó ir hacia el oeste a visitar a su tío en Portland, Oregón, en que no quiso ser mozo de granja, pero pensó que al dejar el oeste se iría al mar como marinero o conseguiría trabajo en un rancho y cabalgaría por las ciudades del oeste, gritando, riendo y despertando a las gentes en sus casas con aullidos salvajes. Luego. Se acordó de sus hijos y, en su fantasía, sintió que sus manos lo cogían. Todos los pensamientos que tenía sobre sí mismo se enredaban con los de Hal y pensó que los niños cogían también al hombre más joven. «Son accidentes de la vida, Hal», gritó. «No son ni míos ni tuyos. Nada tuve que ver con ellos». La oscuridad empezó a extenderse sobre los campos mientras Pearson corría. Exhalaba su aliento en pequeños sollozos. Al llegar a la cerca que bordeaba el camino, se encontró con Hal Winters muy bien trajeado y fumando una pipa mientras caminaba garbosamente. No pudo decirle lo que pensaba o lo que quería. Rey, se impacientó y es así como realmente finaliza la historia de lo que a él le ocurrió. Ya casi anochecía cuando llegó a la cerca, colocó las manos en la tabla de arriba y se quedó mirando. Al Winters, saltó una zanja y acercándose a Ray, guardó las manos en los bolsillos y sonrió, Parecía como si hubiera perdido la noción de lo sucedido en los maizales. Levantó la mano con fuerza y agarró la solapa del abrigo de rey para sacudirlo de la misma forma que a un perro mal portado. —Viniste a decírmelo, ¿eh? —dijo. —Bueno, olvídate de decirme nada, no soy un cobarde, ya me he decidido. Se rió nuevamente y saltó la zanja. —Nel no es tonta —dijo. No me pidió que me casara con ella, pero yo quiero hacerlo. Quiero sentar cabeza y tener hijos. Rey Pearson también se rió. Quiso reírse del sí mismo y del mundo entero. La forma de Hall desapareció en la penumbra que cubría el camino a Winnesburg. Atravesó lentamente los campos y recogió su raído abrigo. Mientras andaba empezó a recordar las agradables tardes que pasó con los niños de piernas flacas en la casa destartalada de junto al arroyo, porque murmuró unas palabras. Es lo mejor, cualquier cosa que le hubiera dicho hubiera sido una mentira, dijo suavemente, y luego su silueta también se perdió en la oscuridad de los campos. FIN.